bienvenidos a recomendaciones encadenadas así que vamos allá ya hemos ido bueno, recomendaciones encadenadas son encadenadas por dos razones la primera es la primera razón porque está encadenada las recomendaciones son encadenadas es porque es una especie de tag si recibís el vídeo tendréis que hacerlo y si lo buscáis y lo encontráis entonces podéis decidir si lo hacéis si hacéis un... recomendaciones encadenadas o si no lo hacéis eso sí lo encontráis por vosotros mismos pero si os lo envían tendréis que hacerlo vale y la otra razón porque son re eh... recomendaciones encadenadas es porque se... porque sí si... bueno no la otra razón es porque a partir de una cosa que te gusta yo te diré otra, por ejemplo, si te gusta Cube, la película Cube, Cube, de Vicenzo, Na Vicenzo Natalie, puedo recomendarte el manga de King of Thorns, que de hecho él dice que se el autor dice que se inspira en películas de serie B, pero yo creo que es, está muy inspirado en Cube. Bueno, y otra recomendación es, si os gusta por ejemplo Death Note, Death Note, os recomiendo el... Zedman Y si te gusta setman Te puedo recomendar dos cosas Una es Devilman Una cosa es Devilman de Gonai De Gonagai o como se llama El, el de Massinger Z Y el otro es... Tiger and Bunny Tiger and Bunny Que también es como de super... bueno, parecido a setman Bueno, superhéroes o monstruos que luchan... bueno algo así y que más, que más, que más, que más. Bueno, enlazo a Richie Vidal y que haga su versión. Adiós.